Saludos a todos, te habla el representante Jesús Santa, representante de los pueblos de Caguas y Durabo. Hoy estamos aquí en la hermosa plaza del municipio de Gurabo, llevando una feria de servicio, donde no solamente está el municipio aportando en, este, en esta actividad, sino los distintos colegios regionales que hay en, en el área, donde se está dando servicio de maquillaje, de recorte, se está dando servicio, inclusive se hizo una paella, eh, los estudiantes están eh, demostrando las habilidades que tienen para poder llevar no solamente su, su academia, sino hacer un servicio a la comunidad. Contento con la cantidad de gente que ha llegado aquí, agradeciendo a todos los gentes que han estado aquí, tanto las, las empresas privadas, lo que es el área educativa, lo que es el municipio de Guraú y obviamente el grupo técnico y de trabajo de la Cámara de Representantes, que sin ellos no hubiera sido posible el montaje de esta preciosa actividad aquí en la Plaza de Gurabo. a todos de parte de nuestra alcaldesa de Gurabo, Rosa Cheri Rivera Santana. Estamos aquí en la Feria de Salud y Servicios coordinada por la Cámara de Representantes y el Honorable Representante de nuestro distrito Jesús Santa. Esta actividad ha sido coordinada en equipo entre el personal de la Cámara de Representantes y el municipio de Gurabo, demostrando que se puede trabajar en equipo por nuestra gente. Aquí estamos ofreciéndoles servicios de salud. Y otros tipos de servicios que a la gente le gusta, que los necesita, y esperamos que este tipo de actividad se pueda coordinar nuevamente para el disfrute y el beneficio de nuestros ciudadanos. Así que seguiremos trabajando en equipo representantes, siempre a las órdenes en el municipio de Burago... Eh, Dios me los bendiga a todos.